Estaremos yendo a las instalaciones de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo para así poder obtener más información acerca de qué es la corrupción y cómo ésta está afectando en la salud mental. Vayamos a ver. Para empezar esto, la, el tema de corrupción inicia con la formación en la familia, ¿no es cierto? En el núcleo familiar. Esta de alguna manera en la educación básica regular, en la primaria y la secundaria, podría contrarrestar esta, este efecto negativo de la corrupción y la universidad de alguna manera también se debería contrarrestar Entonces, al final como estamos viendo es algo que dura bastantes años ¿no? psicológicamente puede crear una mala información o malformación de las personas pensando que lo que hacemos es malo, corrupto, timoral es algo bueno, ¿no? O lo contrario. ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, el tema de la formación, ¿no? La afectación que hace a la sociedad. En este momento lo estamos viendo en nuestro país, ¿no? La administración de justicia, el Perú entero, ¿no? Está con bastantes problemas, ¿no? Nuestros presidentes, expresidentes presidentes están no solo denunciados, algunos encarcelados por temas de corrupción, porque para ellos, al igual que muchos funcionarios, es algo normal, coimear es algo normal, es hacer las cosas mal o pedir algunos favores a cambio de un servicio que debe ser, debe ser natural ¿no? y sin costo. ¿no? El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente octavo lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a manos choferes hasta el día que apagan una vida. ¿Qué? Si hablamos, por ejemplo, de corrupción, estamos hablando de un mal manejo ¿no? de político, administrativo. Entonces, si es que nosotros estamos condicionados bajo el gobierno de alguien, es decir, bajo el manejo político de otras personas, y si estas generan este robos, por ejemplo, si generan una, una mala praxis política por, por algo antiético, ¿no? Entonces eso influye nosotros, repercute porque si hablamos de que hay una mala inversión, por ejemplo, para el acceso a la salud ¿no? o para el acceso a la educación, ese acceso es inadecuado, no existe, entonces perjudica nuestro estado de bienestar. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares. O 4.600 millones de nuevos soles, saquen la calculadora porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. A continuación realizaremos unas cuantas preguntas a la población cajamarquina para que así nos puedan mencionar acerca de la corrupción y de cómo esto está afectando a la salud mental hoy en día. Acompáñenos por favor. Buenos días, mi nombre es Cintia. Eh, quisiéramos preguntarle a usted, ¿qué es la corrupción ¿O, o cómo afecta la corrupción hoy en día a la salud mental? Claro, eh, estamos un poco ya trabados prácticamente en la población, porque nos engañan los políticos. Dicen que van a trabajar por el pueblo, el desarrollo vial, hospitalario, todas esas cosas. ¿Y qué sucede? Extorsionan al contratista y se levantan el dinero. Por ejemplo, en otro caso, en Cajamarca. Hay muchas obras de la gestión anterior que no han sido terminadas porque de arriba pedían cupos. Y eso, bueno, se nota al señor Vallejos como hablaba, que le daban todo. Y prácticamente ya no hay confianza. Y la mamá, el papá, la gente joven, no hay confianza porque todo roba. ¿Me puedes decir qué piensas acerca de la corrupción? Bueno, este buenos días. Eh, conforme a, digamos, a la corrupción, yo pienso que son actos ilícitos digamos que cometen algunos funcionarios o personas que abusan de su poder ¿no? Eh, tanto que se encuentran en el estado o personas también que algunos tienen empresas o organizaciones grandes que cometen pues ciertos actos ilícitos ¿Y ¿Tú me puedes decir qué piensas acerca de la salud mental? Bueno, la salud mental, eh, así al igual que la salud física es un estado donde tienes que encontrar un equilibrio eh, básicamente es un estado donde tus pensamientos, tus sentimientos y tus actos guardan concordancia entre los tres. Hay lógica entre los tres, en lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. ¿Usted nos podría decir qué opina acerca de qué es la corrupción? Bueno, para mi punto de vista, la corrupción es... Sacar provecho personal de cualquier oportunidad que la persona tiene, sea como persona, como funcionario, como autoridad. Lo malo, digamos, que este hecho perjudica al colectivo. ¿Me puede decir qué piensa acerca de la corrupción? La corrupción es un mal que se ha en el Perú desde hace, desde hace muchos años. ¿no? El presidente Vistarra ha hecho lo primero para cerrar el Congreso, me parece una buena medida y este, que hay que seguir ¿no? luchando contra ella porque, porque ya muchos años, ya, ya más de 30 años creo que seguimos con lo mismo ¿Crees que me puedas contar o sea, tu punto de vista de qué es la corrupción para ti? Bien, te podría decir que la corrupción es un proceso de actos delictivos que se van generando a través de la jerarquía y el poder que existe en las grandes élites eh, también puedo decir que la corrupción más que todo se genera en lo que es eh, lo, los partidos políticos. ¿Qué es la corrupción para ti? La corrupción yo creo que hoy en día pues más que todo en el Perú se está volviendo una tendencia, una moda. Sobre todo empezando por la cabeza, ¿no? que son presidentes, pues congresistas y, pero más que todo nosotros como ciudadanos somos los que permitimos, porque si nosotros como pueblo nos pusiéramos fuerte y defendiéramos nuestra posición, yo creo que ellos sin nosotros no serían nada. Bueno, ya finalizando con el video, nos podemos dar cuenta que la ciudadanía de Cajamarca sí tiene un conocimiento adecuado de qué es la corrupción y cómo esta ha estado afectando a la sociedad y al país, ya que están de acuerdo con la resolución del Congreso y que es una buena medida que ha tomado el presidente actual para así eh, poder erradicar la corrupción desde la raíz.